Bueno, vamos con esto entonces, con esta situación que ocurre en el Comité Olímpico Dominicano y lo que es la delegación dominicana que debió ir a Tokio, o que fue a Tokio 2020, pero viene y ocurre que hay al menos cinco federados dominicanos que no fueron a Tokio 2020. Tokio 2020 que se celebró este año 2021. Según estaba programado, pero eso no impidió que estos eh, delegados recibieran jugosas dietas que oscilaron entre los 340, 435 y los 8.700 dólares, según una denuncia anónima depositada ante la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental el pasado 29 de octubre y a la que el Diario Libre tuvo acceso, o sea, no solo también al Comité Olímpico, también el Ministerio de Deporte posiblemente. La denuncia señala que Gerardo Suero Correa, presidente de la Federación Dominicana de Atletismo, y que fue designado jefe de misión, no viajó a los Juegos de Tokio se, por una fractura que sufrió, pero recibió una, de, una dieta de, tres, de 300 dólares por 29 días. Eso en total da 8,700 dólares. José Luis Ramírez, presidente de la Federación Dominicana de Karate, eh, fue otro de los señalados porque no fue a Tokio, pero aún así, estando aquí en República Dominicana, recibió una dieta de 7,500 dólares por 29 días, o sea, 250 diarios. Eh, ante esto y ante, anteriormente pues el Comité Olímpico había establecido que los atléticos, técnicos y entrenadores no recibirían más de 50 dólares la dieta eh, se reclama en la, re, en la denuncia que no se aplicó a los federados esta situación pero al parecer aún así cobraron también hay eh, una cuestión sobre esto y es que de algunos que sí fueron a Tokio pero no fueron todos los días eh, los Juegos Olímpicos son, me parece, durante 20, 25 días. Y de esos 25 días, es posible que ellos ni siquiera hayan durado 5 o 10 días en Tokio 2020, celebrados en 2021. Así que, una denuncia fuerte, señores, 8,700 8, dólares en dieta a una persona que no fue para allá. Que se quedó aquí en Dominicana. Bueno. Preso. Ya, se pero se robar, claro, sometido de una vez. Se robar ¿no? los, los, los impuestos que, que nosotros pagamos aquí en este país, que son tan altos, las inflexiones están muy altas para esta gente venir con estos relajes. Y recursos que se podrían haber utilizado para seguir dándole eh, mantenimiento, una palabra así, a los atletas que fueron allá a Tokio 2020, a la delegación dominicana que le fue muy bien. Los en República Dominicana, este año, los Juegos Olímpicos han sido los mejores. Pero imagínate que hubiesen recibido más dinero, más preparación, eh, más recursos esos atletas. ¿eh? Entonces, 8,700 8, dólares, ¿cuánto estamos hablando? Son, barsal, son casi 50,000 pesos. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 50, casi 50,000 pesos. Sí, me parece. Si sí, la matemática no me falla. Entonces, 50,000 pesos. Un delegado que, ok, te fracturaste el pie, ok, pero... Eh, mi hijo no yo se repótalo y si no, y si no, se, reporta, no se rompen y yo lo dejo y de <risa> cuánto fue que le di 8.700 dólares en un mes entero pero 10.000 son 500.000 pesos es diario 10.000 dólares porque, 21, 000, porque 21, 000, 000, la 20 un millón calcula ahí 20 un millón 400.200 wow de dieta en un mes tienen que buscar esos cuartos Mira, me falló eh. la matemática. pero Ay Dios. Bueno. No, ustedes están fallando de los firmados. No, hombre, desde hace de varios eso. días están fallando. No, no, déjate de eso. No, no, pero Villalona <risa> merece estar Está destituido detenido, detenido, detenido. de todo. ¿eh? <risa> claro, claro que sí. Y más mira, de atletismo, este hombre, de atletismo, que es la disciplina que más gloria en el deporte olímpico le ha dado a este país. ¿eh? Félix Sánchez, eh, la joven, bueno. Increíble. Bueno, señores, vamos.